Las calles de Cataluña se volvieron a llenar de libros y rosas en el día de San Jordi de este año. Las entidades animalistas estuvieron presentes en esta jornada dedicada al fomento de la cultura. Las protectoras ofrecieron a las y los peatones rosas y libros con los que poder financiar sus proyectos solidarios. Y hay gente que conecta al club y que ve especialmente a, a comprar aquí. Y mira que ya hay depósitos, ya eh? hay molts, Pero bueno, hay gente que le agrada. O si no, demanen, perquè tenim, eh, material informatiu de manan, porque tenemos material informativo de la sucesión. Y es de manan y nosotros les expliquemos. Y prefieren eh, comprar aquí que comprar en un altre lloc. Cada año estem semana, la marcha ubicación ya nos va a mover gracias a las aportaciones de las gent que nos va a de las libras de ayer del año, donde pueden la parada aquí a las ramblas y la verdad es que es un, es un día de muy, muy buena recogida de donativos. y de que las gent vingui ens coneix, muchas gent ya ve a ver expresamente para comprar las las libras o Sí, sea, es un día muy chulo para los las asociaciones de defensa de los derechos animales llenaron sus paradas de libros de contenido animalista acercando así la cultura del respeto y la ética hacia los animales. Tenim cuatro, pero yo creo que para la que no está conscienciada todavía, el millor que puede que es leer que este libro, que ya es una miqueta antic pero encara todavía siguen al libra de filosofía aún va a comenzar el tema de la liberación animal no es de los derechos animales yo creo que es el millón cada que está una amiguita desfasada pero yo es el que me recomiendo ahora después también tenemos el de la vida emocional de los animales que es más sobre eh, pues, cómo reaccionan los animales sentimientos simus, más etología no Algunas editoriales han apostado por el animalismo, dedicando una sección del puesto al tema. Pues aquí en el Stand de Ediciones ADES, que es una editorial animalista por excelencia, ¿no? es una editorial que se preocupa muchísimo por el tema de los derechos de los animales, nos encontramos con tres libros de carácter animalista. Uno de ellos, Diario de Terapéutico de un Vegetariano. ...está escrito por un vegano y está escrito en clave de humor... ¿no? ...la persona cuenta sus experiencias, eh, cómo, cómo llegó al, al veganismo... Eh, ...cómo tomó conciencia de que no se le puede hacer daño a los animales... ...y también cuenta cómo se enfrenta a la sociedad y a la gente... ...que te empiezan a ver pues casi como un extraterrestre... ¿no? ...como que formas parte de una secta... entonces él, bueno pues eso, desde el punto de vista del humor... ...asume su nueva condición y explica sus experiencias... ...luego tenemos Palabras para un toro sin voz... ...esto es una antología en la que participan unos 25 autores... ...y también ilustradores... ...y que forma parte de una idea de la plataforma Manos Rojas... ...para acabar con el Toro de la Vega de Tordesillas... ...con el Toro balanceado... ...entonces tenemos autores muy conocidos... ...como Rosa Montero, Nativo el, el Preciado... ...hay colaboración de Eduardo Galeano... ...Fernando Delgado... ...y el libro, bueno, pues eso lo que pretende es... Eh, ...demostrar desde el punto de vista del ensayo... ...de la poesía... ...de eh, artículos de corte más emocional... Eh, ...qué es la realidad del, del Toro de la Vega... Eh, y que es una aberración que ya no puede seguir presente en nuestros días. Y luego tenemos La verdad sobre los toros de Fernando Álvarez. Este hombre, Fernando, es doctor en biología, trabaja en el CSIC, y ha escrito un libro que realmente es una casi como una Biblia a la hora de enfrentarse a los argumentos, a los pobres argumentos de los taurinos, que siempre son cuatro argumentos, son mentiras, la mayor parte de ellos, y siempre dicen lo mismo, ¿no? El escritor Albert Roca estuvo presente con su libro solidario Contas amb Llimona. La meva idea era, bueno, és donar un 10% de lo que jo rebi per drets d'autor. autor. a aquí a diferents associacions, alguna protectora, vull dir això, estar com per decidir. El problema és que yo no reburré ni un ni un euro fins que no arribi a 500 exemplars venuts. A partir de aquí es quan yo començaria a rebre alguna cosa. De lo que yo rebi, un 10% va para más amb diferentes asociaciones o, o protectoras.